Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una ensalada de tomate con queso mozzarella. y los ingredientes son dos tomates 7 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas soperas de albahaca 3 cucharadas soperas de vinagre de vino tinto un diente de ajo pimienta molida, mostaza, una cucharadita de café 125 gramos de queso mozzarella y sal lo primero que tenemos que hacer es cortarlo en rodajas quitamos la parte de aquí y la parte de aquí y entonces empezamos a cortar y así todos y ahora lo vamos a emplatar así es como se tiene que poner para que quede bonito Y ahora ponemos el queso. Siguiente paso, echar la albahaca por encima. Y ahora lo que tenemos que hacer es mezclar todos estos ingredientes. Empezando por el aceite, luego el vinagre, la mostaza, la pimienta, un poquito, que luego pica mucho y el ajo y que no puede faltar una pizquita de sal se mueve, se mueve bien Y ahora la mezcla la echamos por encima de la ensalada. Y está de lujo. Mirad, amigos, qué ensaladita más rica para este verano. Con el calor apetece cosas frescas y ligeras. Así que ¡a ¡hacerla! Bueno amigos, espero que os haya gustado la ensalada que hemos hecho de tomate con mozzarella, Que está de lujo. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.